Bueno, pues me ha encantado. Lo primero, darles las gracias. Creo que es fundamental que este tipo de aplicaciones, este tipo de herramientas lleguen a, a los docentes universitarios porque nuestros futuros alumnos, bueno, pues van a estar en aulas, esperemos que muy pronto. Entonces, este material con el que van a trabajar asiduamente, para nosotros es fundamental también poder compartirlo con ellos y poder hacer nuevas metodologías, nuevas aplicaciones para que de esa forma, bueno, pues estén lo más eh, centrados en el mundo que se van a encontrar realmente cuando, cuando lleguen a esas aulas. Y bueno, ha tenido una orientación muy práctica que nos va a permitir pues, eso, valorar la herramienta y sobre todo también eh, formar a nuestros, a nuestros alumnos, como que bueno, pues son de, de educación todos ellos, en el uso de este tipo de, de recursos. Porque queremos vincular Escolarium con la universidad. ¿Por qué? Porque queremos que los futuros docentes aprendan a utilizar la plataforma para que cuando lleguen a los centros educativos eh, sepan realizar material y organizar a los, a, al alumnado. Bueno, pues la verdad es que la impresión ha sido muy positiva. no. Y creo que va a ser una herramienta que voy a implementar en el máster de, de formación de profesorado de secundaria y, y voy a cambiar una de las prácticas que yo realizo habitualmente porque creo que puede ser tremendamente útil para ellos en su día a día como futuros docentes de, de secundaria. También me parece fundamental por el hecho de relacionar a lo que es el, el centro, las familias, el alumnado, que la familia sepa qué estamos haciendo, qué quieren hacer en un momento determinado, cómo están haciendo el trabajo sus hijos en el centro, que lo conozcan. Favorece, lo que pasa también es tener en cuenta que el tiempo pasa y en este tipo de recursos, eh, desde que uno comienza el grado hasta que, que acaba, realmente hay cosas que pueden ir cambiando. Entonces no se trata tanto de explicarles a usar una herramienta específica como que tengan capacidad y competencia para utilizar los recursos, vengan cuando vengan y sean como sean. ¿no? Lo más importante la actitud y la capacidad de aprender a utilizar los recursos y la importancia que puede tener en la, en la educación, que una herramienta específica. Pues están viendo un poco eh, las diferentes pestañas que tiene la plataforma y luego lo que me estoy centrando mucho es enseñarle a crear libros. ¿Por qué? Porque, porque es lo importante, crear material propio para que el alumnado aprenda y realice las actividades que nosotros queremos que aprenda.